El proyecto Identidades en Tránsito ha unido la creatividad, el arte y la expresión con los procesos de transformación social y personal en torno a los cambios identitarios. D'aquest intercanvi s'han creat resultats artístics on hem pogut veure reflexats aquests trànsit, aquests canvis, las transformacions de les nostres identitats. Com a societat, veure'ns en aquest mirall poètic ens ajuda a entender mejor, a conocer la nostra posició en un món global, on cada vegada més necessitem transitar les nostres identitats per a poder encaminar-nos cap a la justícia global personas que se definían o no como artistas han trabajado juntas para cuestionar prejuicios estereotipos y así generar nuevos puntos de encuentro entre el norte y el sur global todo esto lo hemos sistematizado en tres módulos Al módulo 1 al voltant del fet migratori l'origen y los colors de la pell Al módulo 2 on hem parlat dels gèneres que ens eviten como a personas y al módulo 3 donde hemos hablar de los prejuicios y estereotipos que patin y provoquemos como personas. La emergencia sanitaria, el fin de que no podíamos viajar, no podían viajar los expertos, a decir que no podíamos transitar, no? Que, que no podíamos hacer lo que habíamos previsto. Y empezamos a pensar, ¿y bueno, cómo lo hacemos para transitar sin moure'ns? ¿Quiénes son los tránsitos o los cambios que realmente son transformadores? Y el que ha passat és es que paradòxicament, aquesta no mobilitat nos va permetre obrir els tallers i les activitats locals a nivell internacional, gràcies al canal online. I de fet va provocar un intercanvi molt més ric pel que fa la diversitat de les identitats i de les persones que han participat dels tallers. La creació d'espais de virtuals ha portat a que hem tingut debats cognitius de llengües, de formes de fe, que han marcat de manera distintiva com el projecte identidades en tránsito han participado personas que hablan francés, árabe àrab, ho han fet des teléfonos, telèfons, tablets, amb connexions a vegades molt cares o molt costoses, connexions quasi impossibles. Però hem creat, hem creat qui som, qui serem. Hi han participat gent des de Senegal, des México, Mèxic, des del Marroc, des Barcelona, també des América del Sud. I gràcies als referents del projecte, al Mamadou Diol, al Lucas Avendaño y al Hosni al es como tirar una piedra a un lago quieto. Es esto nuestro trabajo. Es mover la quietud de la gente, las, uh, las verdades, que la gente piensa que son verdades, a lo mejor que, es, que son sus verdades, pero no es esta, no es la verdad completa. Hemos tenido la gran suerte de contar con la y la mirada de referentes del sur global para en relleno estos saber más allá de la colonialidad. ¿Por qué es importante este hecho? Es importante para romper con las narrativas que solo muestran conocimiento a las personas, instituciones y culturas de nuestro norte global. Con Mamadou Diol nos conocimos hace 10 años en el Festival de Teatro Forum que organiza su entidad eh, Kadu Yarak, en el barrio de Yarak, ahí en Dakar, en Senegal, donde Yol es el director. Él es un activista senegalés comprometido con las luchas barriales y comunitarias. Y está comprometido también con las luchas globales, eh, tratando de instaurar esta manera de hacer teatro, que el teatro sea reivindicado, el Teatro Forum que sea reivindicado ...como pieza artística. El Lucas Alvendaño es un performancero, antropólogo, zapateca, mushe. Mushe es que nacieron en los cuerpos de otras, de otras. Es un activista contra la desaparición de las personas en México... ...y que en los últimos años han ocurrido con suma violencia. Hemos participado con el Lucas en algunas performances... ...cuando arribó aquí a Barcelona en el año 2018 cuando recién, recientemente había ocurrido la desaparición de su hermano. Al-Hosni Al-Mouklis es un investigador incansable de la escena, de la escena teatral y también de cómo la comedia puede portar resultados inesperados. Es de Casablanca y en vez de compartir espacios de residencia, de vida y de lucha por el cambio. Fam molts años, els nuestros caminos las la van van trobar al volcán de un teatro i y de fet segueixen entrellaçats por el teatro fòrum y también hablar de la pregunta y de los nassos porque también trabaja la técnica del clown. En cada uno de los módulos estaba liderado por cada uno de los artistas y en cada módulo había una formación artística que lideraba cada uno de ellos. Como resultado de esa formación artística había una representación, una performance. primeros rayos de sol me despiertan para ver la belleza del mundo. Y al final realizábamos una formación a nivel más técnico. Y también había, abríamos el debate, habían unos foros abiertos alrededor de las temáticas que nosotros tocábamos en cada uno de estos módulos. Um, la est que tu, tu gagnais a partir de jouer, uh, le public tout autour. La importancia de la representación artística era la ocupación del espacio. En principio, nosotros lo pensamos como cómo ocupar el espacio público, pero debido a las restricciones del COVID nos fue imposible y procuramos hacerlo lo más masivo posible, lo más participativo posible. Esto nos ha dado la pauta también de cómo aprendíamos en cada una de estas representaciones diferentes modalidades de representación artística. En forma virtual, una de ellas la hicimos en forma presencial y eso a nosotros como organización y como entidad cultural nos ha dado eh, muchas enseñanzas que, primero, virtualmente se puede hacer, que eso nos da una riqueza y una, una visualización a nivel global. Y por otro lado, aprender de cómo hacerlo semipresencial también, cómo poderlo transmitir en forma virtual, cómo poderlo hacer in situ, qué es lo que pasa in situ, qué es lo que pasa en forma virtual, y ese diálogo entre lo virtual y lo presencial que se puso en evidencia en alguna de las performances que, que hicimos. En el desarrollo de cada uno de los ateliers que tuvieron lugar, algunas personas, la mayoría de las personas, se cuestionaban a sí mismas, no solamente la temática o cómo abordar la temática si no nos cuestionábamos a nosotros mismos de cómo veíamos, por ejemplo, el tiempo, cómo podíamos transitar el, ese periodo de tiempo de una manera virtual, con idas y venidas. Cuando salíamos de allí, salíamos transformadas realmente y pensándonos de una manera diferente y cuestionándonos la estética a la que estamos acostumbrados en cuanto a lo artístico, en cuanto a lo académico, en cuanto a los proyectos, etcétera. Y para mí eso es lo más importante que sucedió, el cuestionamiento que nos trajeron cada uno de estos artistas y las temáticas y cómo lo abordaron cada uno de ellos. Yo diría que la nueva identidad que, se, que es inherente a los a las personas que podemos dar testimonio de la existencia de esta pandemia es precisamente la identidad de los sobrevivientes. Es decir, somos sobrevivientes. Esa es otra identidad que se sobrepone a las múltiples mm -hmm. identidades